¡Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora y aquí estamos en un combate Pokémon de los domingos En este caso ha tocado un combate doble, 4 contra 4 contra Josh Si han visto en mi canal, o incluso en el canal antiguo, los vídeos de combates Pokémon sabrán que contra Josh siempre pierdo Así que vamos a ver qué pasa Pues nada, vamos a empezar con el combate ¡Empezamos! Este va a ser mi primer combate comentado, así que no sé cómo va a salir <risa> Vamos a probar bueno, vemos ahí al, al, a Joss <ríe> Y yo, que justamente iba vestido así en el día de ese combate Yo saco a Clefable y a Macham. Él saca a Venusur y a Sablech eh, Evoluciona a Venusur Ya tenemos un Mega Venusur en combate <ríe> Vale, Sablech usa Mofa contra Clefable. Ay, mierda Venusur eh, usó Bomba Lodo contra Clefable Y fue crítico encima Así que adiós Clefable Nos vimos Machamp usó Puño Dinámico contra Venusur Que no le quita mucho Pero lo confunde Que ese era el caso Saco a Gliscor ahora a Gliscor eh, Sablage vuelve a usar Mofa contra mi Gliscor entonces ya Gliscor ya no puede usar sustituto Como Berusur está confuso Se ataut, auto ataca. Matchup usó <risa> Puño dinámico contra Sablage Por Dios, ¿qué hice? Nada, Gliscor se me envenena con, con la Toxiesfera Sablage me, me quema con fuego fatuo a Machamp Gliscor usa terremoto Me da igual mi Machamp <risa> Y baja un poco la vida de todo. Venusur está confuso, se vuelve a autoatacar. Eh, Machamp usó desarme contra Savage, Le quitó restos, creo. Sí, resto le quitó. Pero esa quemadura está jodiendo ahí. Bueno, Glyscore lo retiro. No recuerdo por qué, pero bueno, lo retiré. Esa gama Wild. Que es mi mega. Utiliza intimidación, le baja el ataque. Para nada sirve, pero bueno. Eh. Vale, Sablech usa recuperación Una pera, ¿no? La verdad, pero bueno, es un buen Sablech Venusur eh, ya está Ya no está confuso Usa giga drenado Casi, casi, casi que me mata al Macham. Se recupera bastante Y Macham usa puño otra vez Pero es que Sablech es este tipo Fantasma retrasado No sé qué me pasó aquí, pero bueno, vamos Adiós Macham. nos vimos Y vuelvo a sacar a Gliscor Vamos a ver qué pasa. Me evoluciono a. A Maguile. Por cierto, siempre aparece Anto. Mi... Estos son combates antiguos. Aparecerá siempre Anto. Que era el nombre de mi juego. Eh, usa Mofa contra Gliscor otra vez. <ríe> no puedo usar sustituto. Mierda. <ríe> Más un Giga drenado. Que casi me mata. Pero bueno, como está envenenado y tiene antídoto, pues se va a curar un poquito. Maguile usa Colmillo. Fuego contra Venusur Como dije Antídoto, se va curando Poquito a poco el Gliscor Usa Terremoto Me da igual lo que le pasa a Mawai por lo que vea Estoy con el Terremoto a muerte eh... Y el eh, Denado otra vez ¡Uah! Esta vez me lo mata Esta vez me lo mata Pues nada, yo creo que se va a quedar así <ríe> me, me va a matar y no le maté ninguno Antonia contra... Ah, mira, sí, me cargo a Sablage ¡Bien! ¡Uno contra tres! <ríe> nada, soy así de kamikaze Saca Garcho Aquí no hay manera de ganar Pero bueno, a mí no me gusta perder retirándome Eso es de cobarde Yo pierdo porque me matan ¡Punto! <ríe> pues nada ¡Yo! ¡Yo con Dios. Tremendo Jost ¡Qué gran combate, la verdad! El tío es un máquina, ¿eh? Así que si algún día se hace un canal de YouTube, los mando a todos para allá. <ríe> pues nada, hasta aquí el combate de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si todavía no estás suscrito, puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!